Buenas, ¿qué tal vais? ¿Cómo vais la tarde? ¿Cansados, no? ¿Ya? ¿Ya? Veo caras que sí. Bueno, pues a ver si hacemos que no sea muy, muy dura esta charla, ¿vale? Eh... Esta charla va de gemelos digitales, más en concreto del servicio de Azure para gemelos que es Azure Digital Twins, ¿vale? Lo primero de todo, que lo habéis estado escuchando, eh, durante todo el evento. Muchas gracias a todos los que han conseguido realizar este evento, a Plain, a los patrocinadores, a vosotros, a los demás ponentes. Y yo, además, agradezco a, a Gabriel el estar conmigo en esta charla. Que... Gabriel y yo vamos trabajando más de 10 años juntos, sobre todo en temas de aplicaciones, de .NET, todos los sabores, y tecnologías disruptivas como la que vamos a ver ahora, ¿vale? Eh, nos gusta mucho enseñar, porque sabemos que cuanto más enseñas, mejor aprendes. Y, pues bueno, participamos en charlas pequeñas, charlas grandes, en hackatones, en un montón de eventos, que muchos de ellos tienen lugar en la comunidad de Donetters, vale La comunidad de dotnetters es el, la comunidad técnica de Microsoft que hay en Zaragoza, alrededor de Zaragoza, pero bueno, que aceptamos a, a gente de todo el planeta, ¿vale? Cuantos más, mejor. Eh, somos de las más activas en Zaragoza, y tratamos, yo diría, que, que cualquier tema, siempre pues, enfocado a punto.net, pero, pero nos gusta hablar de todo. Eh, la verdad es que agradezco también a la gente que, que la creó en 2015. Aquí en esta foto me falta Jesús Arnas, que está ahí, que, que está ayudando bastante, que quien tenga una comunidad sabe que... pues que cuesta mucho trabajo mantenerla. Entonces, bueno, ahí queda mi agradecimiento y el de Gabriel. Y, y ya vamos a, al meollo ¿no? del asunto, que es ¿qué son los gemelos digitales? ¿Alguien me sabe decir lo que es un género digital? ¿Alguien se atreve? Es una representación computerizada de un espacio, un entorno físico que tiene una serie de parámetros que van cambiando en el tiempo que quieres meter dentro de un proceso y al que eventualmente le pones la pregunta, decimos, ¿qué pasaría? Sí. Perfecto. Vente aquí, que vas a estar aquí conmigo. <risa> eh, fantástica descripción, es la que yo opino lo mismo. ¿vale? Eh, repito lo que ha dicho el compañero, representación virtual de un proceso, de una infraestructura o de un objeto que proviene del mundo físico del mundo real. ¿vale? Proceso, eh, la cadena de suministro de, de una fábrica, eh, una, una línea de producción también de una fábrica, eh, el bombeo de un corazón, podría ser también un proceso. Infraestructura, un campo de fútbol, un edificio, un hospital. Objeto, una silla, un coche, el motor de un avión, ¿vale? Cosas que existen, que las podemos tocar y que hasta ahora eran unos y ceros líneas de código. Entonces, lo que permite este nuevo concepto de gemelo o lo que se intenta trabajar es que no sea solo lo que nosotros conocemos como tengo un input, tengo un algoritmo y tengo unas salidas, que eso lo llevamos haciendo y diréis, pero si esto, si llevo programando desde hace 20 años y entrada, función, salida, ¿qué diferencia hay del gemelo, no? Pues bueno, porque ahora estamos utilizando unos eh, ficheros o unos estándares para tener datos de referencia o eh, información como la que ha hecho el compañero de eh, pues modelos en 3D. Por ejemplo, nubes de puntos que también hemos visto en este, en este evento. Un gemelo tiene diferentes etapas de madurez. Hay mucho mucho camino todavía por recorrer. Por eso creo que en parte a veces no se entiende lo que es un gemelo porque aún... Bueno, tenemos ahí la, la primera que veis, que es la descriptiva, que es la que para mí cambia eh, o, o diferencia de... Tengo un algoritmo con entradas y salinas, que es... Vamos a describir el modelo de ese proceso, el modelo de comportamiento, qué propiedades tiene, qué relaciones se acepta entre otros modelos. ¿vale? O sea, definirlo de una manera concreta, lo que se llama la ontología. Eh, una vez definido, vamos a explotarlo metiendo la información. Tenemos la definición, ahora le vamos a meter datos de sensores, datos en tiempo real, donde ahora las propiedades que se habían definido van a empezar a tener valores. Eh, eh, 100 metros por segundo, 60%, lo que sea. ¿vale? Eso nos da una información que podemos integrar a nuestros sistemas y aplicar la lógica de negocio que conocemos hasta ahora. ¿vale? Luego ya pasaríamos al punto de predicción, que también ha nombrado el compañero, que es tengo un montón de datos en tiempo real, pero ha pasado el tiempo y he ido cogiendo otros datos haciendo un histórico. Entonces, ya puedo aplicar técnicas de estadísticas, machine learning, and learning lo que uno pueda con esos datos y empezar a simular algunas cositas de esta pieza se va a romper dentro de poco, eh, va a salir un producto con mala calidad o va a salir un producto con mejor calidad. ¿vale? No todo tiene por qué ser desgracias. Y hasta ahora, en el momento en el que estamos, ese nivel 3 lo podemos conseguir. ¿Vale? O sea, hay bastantes herramientas que con los procesos adecuados se puede llegar a conseguir, aunque queda mucho trabajo. El cuarto nivel es el... Ya, es la flipada. Es el que más quiere la gente, el que vienen los clientes, te piden esto y haces. Espérate un momento antes de que me digas. ¿Qué pasaría si añado una nueva línea de producción o qué pasaría si se vuelca un camión? Vamos a ver si tienes los tres pasos anteriores, porque sin eso no se puede, no se puede hacer, ¿vale? Pero bueno, esos cuatro puntos aún eh, podemos desarrollar cositas y hay programas que los hacen. El quinto es el gemelo pues, autónomo que decide por ti y que, bueno, aún queda un tiempo ¿no? para que lo haga. Sabiendo lo que es un gemelo digital, ya vamos a ver cómo se define. ¿no? ¿Cómo damos forma? Entonces, eh, se define con un estándar que se llama DTDL, que bueno es un JSON que tiene unas propiedades, que es el que acepta Azure Digital Twins, porque hay otros tipos de estándares para definir ontologías, y que bueno eh, nos permite definir prácticamente todo lo que tiene el gemelo, que son propiedades, que son valores como estáticos o que nos actualizan con frecuencia, telemetría, que sea todos esos sensores, eh, comportamientos adicionales, etcétera, etcétera. Si hacemos ese estándar, pues tenemos los beneficios que nos da un estándar. Reutilizar los trocitos de definición de, de ese gemelo a otros gemelos. Mejorar la interoperabilidad de otros sistemas que estén utilizando ese estándar. ¿no? Entonces, un poco, si ya de por sí era difícil tener, eh, ir avanzando en el gemelo, si hacemos estándares que nos ayudan a avanzar, mucho mejor. ¿vale? Y dentro de ese DTL, que ya os digo que lo exige eh, Azure, hay otros, existen otros desde hace muchos años, hay diferentes estrategias de adopción. La primera de todas te dicen utiliza un estándar, coge, busca un DTL de si vas a hacer algo de la industria, busca un DTL de la industria. Si vas a hacer algo de, de Smart Cities, Busca Si vas a hacer algo de, de, de edificación, que es lo que trabajamos nosotros, eh, búscate uno, no reinventes la rueda. Como mucho, cógete uno que ya exista en otro formato, utiliza una herramienta de conversión y adáctalo a DTDL para que puedas utilizarlo en, en Azure. ¿vale? No crees uno desde cero. Cógete una plantilla y si acaso la extiendes con las propiedades que tenga tu gemelo que no esté en la plantilla o con las funciones de tu proceso. Esto es la forma que tiene... Lo de la izquierda, ese JSON, es esa, ese DTDL. Y lo de la izquierda, pues bueno, sería lo que representa ese DTDL a, a mayor nivel. Yo creo que es mejor que, que Gabriel os enseñe un poco, un poco solo, para que lo entendáis mejor. Vale. Eh, bueno, como decíamos, lo primero es crear ese gemelo digital, ¿no? Y para eso vamos a usar el DTDL, que son los JSONs que nos van a permitir hacer eso. DTDL es así muy rimbombante, pero al final ya veis que es un JSON que tiene cuatro cositas. ¿Vale? Un poquito de zoom. Voy. Bien ahí? Un poco más. Venga. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Un identificador que identifica la, la clase, digamos, a la que pertenece ese gemelo digital. Eh, el tipo. El tipo puede ser una interfaz, puede ser un comando, una serie de cosas el contexto, que es como el namespace, ¿no? el conjunto de, de clases donde va a estar, el nombre que va a mostrarse luego y las propiedades, las, la serie de cosas que va a tener ese, ese gemelo digital. ¿vale? En este caso, un sensor de humedad pues va a tener la humedad, y es un double, ¿no? un, un número decimal. Igual que tenemos el sensor, de, el sensor de humedad, vamos a tener el de temperatura y el de CO2, por ejemplo. Esto es porque estamos representando bueno, vamos a representar como una clase, un aula. Eso es. ¿vale? Que... Hay otros ejemplos que hay. Cuanto más complejo sea lo que quieras gemelizar, pues si puede haber 30 ficheros, 40, 50, 100, pues bueno, según la experiencia que vayas consiguiendo en el tiempo con tu gemelo. Eso es. Eso es porque vamos a hacer un modelo simple para que veáis un poquito qué es esto. ¿vale? ¿Dónde se mete esto? Como decíamos, en Azure Digital Twins. ¿vale? Azure Digital Twins es donde podemos crear todos estos modelos y usar nuestras instancias. ¿Qué es esto? Básicamente, un grafo que te va a permitir gestionar estos modelos y estas instancias, que es a través de Azure Digital Twins Explorer. Lo tengo ya cargado, porque tarda un poquito. Y esto sería, ¿vale? Eh, un grafo de una ontología de Supply Chain. Como decíamos, como es un modelo un poquito grande, como para empezar, vamos a empezar por uno más simple, que es el que tiene los modelos de eh, un edificio con dos aulas y cada aula con un sensor de temperatura de CO2 y de eh, temperatura humedad CO2. ¿Vale? Esos son los JSON que hemos cargado. ¿Cómo los cargamos? Simplemente desde aquí la carpeta de models donde están esos JSON y automáticamente se meten. ¿Vale? Aquí podríamos ver el modelo que ya tenemos cargado, que es básicamente el mismo JSON. Es la definición de qué va a ser ese elemento, ¿no? Y, una vez tenemos los modelos, ya sería crear las propias instancias de esos gemelos digitales, ¿no? de, que serán del modelo X. Un termostato, una, un aula, una, un edificio. ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Podemos crearlo manualmente aquí, pero para cargar un escenario más completo, podemos también hacerlo a través de una Excel. Una Excel que lo que nos hace es, con el Model ID X, por ejemplo, una casa que se llama School1, Luego, creamos una habitación, que es el aula 1A, que va por debajo de la escuela y que tiene estas propiedades. ¿Vale? Un JSON, al final. Lo mismo, el termostato que va por debajo del aula, el sensor de humedad, etcétera. Creamos todo el escenario. Con eso, directamente desde aquí, cargamos el, el grafo, que carga esa Excel, y automáticamente nos crea esa primera representación de lo que sería nuestro escenario, que es mucho más visual que esta Excel, ¿no? en principio, y que nos permite decir, vale, pues tenemos una escuela que tiene por debajo dos aulas y que tiene cada aula pues, sus sensores. Como decía, esto es una forma de cargarlo más rápida, pero desde aquí también podemos venir y decir, vale, ahora quiero crear un nuevo gemelo de tipo Room, que voy a llamar Classroom1c. Eso me crea eh, qué nodo nuevo ¿no? de ese modelo de habitación. Claro, ahora este nodo está libre, no está por debajo de la escuela, no hay ningún problema. También podemos crear esas relaciones, igual que hacíamos aquí, seleccionando los dos, Add Relationships. Vemos que lo normal sería tener ese Excel que además sí. sería, se podría versionar y no haciendo clics sobre un panel porque te mueres. De sí, se un meter kit te... y todas estas te, cosas que son buenas prácticas. ¿no? Vale, Con eso podríamos ampliar todo el, el grafo que quisiéramos y podríamos también eliminarlo. ¿vale? Desde aquí podemos gestionar todo lo que es el, el Digital Twin, el escenario con el que vamos a trabajar. Esto sería solo, de momento, el eh, descriptivo. No tenemos eso datos es. que alimenten esto. ¿vale? Podemos jugar, tenemos ahí unas consultas arriba similares a, a SQL. Es, que Voy a copiar un segundo para que veamos que esto nos permite, por ejemplo, cargar todos aquellos modelos que sean de tipo sensor de CO2. ¿vale? Si le decimos overlay, lo que nos hace es buscarnos todos aquellos eh, gemelos digitales que cumplan esa característica. Entonces, podemos ver en el grafo dónde están ciertos elementos. Claro, en este ejemplo a lo mejor no tiene mucho sentido porque se ve todo directo, pero en un ejemplo como este que veíamos tan amplio, pues empieza a tener ya sentido poder filtrar o, o ver de alguna otra forma. ¿no? Vale, yo creo que ya nos hemos enterado de lo que es cómo podemos definirlos. Ahora hay que saber cómo se implementa, ¿no? Para que no salga una mala implementación del, del gemelo. Bueno, eh, ¿cómo se implementa? Esto es lo que, lo que llamamos el camino del dato es muy similar a cuando se trabaja el dato con, otra, con otros servicios. ¿no? Tenemos la parte de obtener los datos, bien de sensores o bien de APIs de nuestro negocio o de servicios externos, esos datos los tenemos que enviar, los tenemos que recibir y los tenemos que tratar. Porque los datos que, venden lo, o sea, que traen los sensores tienen muchísima información que muchas de ellas no, ni te sirve ni te servirá. ¿vale? Habrá alguna que no te servirá y habrá otra que igual sí que te sirve en algún momento, que ahora no te estás preparado, pero igual sí que te sirve, y que por tanto igual también te conviene almacenar. ese histórico, para luego sacar conclusiones y demás. Porque no será la primera vez que se quiere hacer un gemelo para simular, solo hemos guardado, fue bien, fue mal, no hemos guardado todo lo demás y, y no se puede sacar conclusiones con solo eso. Entonces, se envían los datos de los sensores, se almacenan, se tratan hacia lo que queremos que se envíe al gemelo digital y a nuestro negocio, eh, se mandan al servicio de Digital Twin y se empiezan a usar esos datos. ¿Vale? Este es un ejemplo de una arquitectura que bueno, recomienda Microsoft. Nosotros la, la hemos hecho aquí también para enseñaros, donde tenemos los datos los que se reciben de a, a un Azure IoT Hub, ¿vale? porque gemelo digital y IoT es lo mismo, solo que la definición de dónde vienen esos IoT es lo que consigue el gemelo digital, ¿vale? pero la base es la misma. Entonces, nos llegan los datos, esos datos se mandan a una Azure Function, a una API, a lo que queramos, se, se adaptan, se adecuan y se mandan a Azure Digital Twins. Aquí en este ejemplo lo que hace es el termostato, viene una temperatura que se recibe del sensor, de temperatura físico, y lo que hacemos es quitar, limpiar datos, mandarlo a Digital Twin para que actualice solo las propiedades que tengan que ver con ese sensor. Que puede ser el sensor, de el, el gemelo digital del sensor, pero que igual, en este caso vemos que el, la propiedad temperatura también está en el gemelo digital de habitación. ¿Vale? Estamos haciendo un gemelo digital de un edificio. Edificio, planta, habitación, sensor. Pues el sensor que ponga 27 grados, pero la temperatura, si nos interesa medir la temperatura de la habitación, también debería estar esa propiedad materializada en el, en el gemelo. ¿vale? Aquí no se trata de voy a escribir... Si ya tengo una propiedad en un sitio, me la ahorro. Esto es definir lo que te interesa de, de eso que quieres eh, virtualizar. Entonces, muchas propiedades tendrán que estar materializadas. Y luego, después de toda esa actualización en el gemelo, en Azure Digital Twins, pues puede haber otras Azure Functions o otras acciones que hagan eh, o acciones sobre el propio gemelo o sobre otros sistemas. Lo he dicho. Enseña, que yo creo que se entenderá mejor. Vale. Eh, lo primero, como decía Alex, es que la base de esto va a ser un, un IoT Hub. ¿no? Tenemos un IoT Hub donde tenemos todos los dispositivos que van a enviar esos datos. Eh, para evitar problemas y demás, lo que vamos a hacer es simular ese dispositivo aquí, vale con una aplicación de consola. Entonces, eh, venimos aquí. Ahora esto está muy grande. Vale. Se ve bien. Básicamente, lo que tenemos... Un program que va a hacer un Simulate Device, que lo que hace es, a través de la conexión al, al IoT Hub general y al propio dispositivo, al termostato 1 en este caso, vamos a empezar a enviarle datos. ¿vale? De hecho, aquí veis que ya se están enviando. Lo que se hace es, eh, en una media de temperatura, generamos un número aleatorio y lo vamos enviando al IoT Hub. ¿vale? Esto, que va a estar llegando a través de lo que en el mundo real sería el sensor, voy a parar esto, va a estar llegando aquí, al IoT Hub, al dispositivo. ¿Cómo hacemos que eso se propague al gemelo digital? Muy sencillo. Creamos un evento, eh, mil formas, pero Event Grid, Event Hub, cualquiera de ellas, que nos permita vincular que cuando llegue un evento al IoT Hub se envíe a no Azure Function. Esa Azure Function va a ser la que va a coger el dato, va a hacer el procesamiento que sea necesario, va a quitar outliers, va a hacer lo que sea necesario y de ahí actualizará el valor en el gemelo digital. ¿vale? Para que podáis ver exactamente qué hace eso, vamos a ejecutarlo localmente con un postman, old school. Como aquí también se ve que hay, no solo es Azure Portal, sino que que Hay una API, hay un clic, una API, que te permite interactuar con el servicio de Azure Digital Twin. Vamos a ejecutar esto. Vale. Eh, básicamente, cuando llegase ese dato a IoT Hub, lo que haría es disparar ese Event Grid, en nuestro caso, que sería una función como esta. Esa función lo que haría es, por un lado, propagar las, la información del de sistema, que básicamente, entre otras propiedades, tendríamos el nombre del dispositivo, Temperatura 1A, por ejemplo, de nuestro grafo y el valor de temperatura. ¿Vale? Esas serían las propiedades que llegarían a través de EventGrid. Si esto se ha lanzado ya, sí. Y yo ejecuto esto. O sea, hasta ahora ya hemos simulando el sensor, por un lado, enviando telemetría y luego la Azure Function o el camino que ha llevado ese sensor a Azure IoT Hub, y luego el. El, la adaptación del dato es. y en la transmisión a Azure Digital Twin. Lo que va a hacer es coger el dato... ¿Se ha ido? Vale. Es que es tan potente esto el gemelo digital que... Que, que se queda... Vale, va a coger ese dato, va a buscar el padre, porque, como decíamos, aparte de actualizar el propio gemelo digital del, del sensor, va a actualizar el de la habitación para tener en la habitación toda la información disponible. Eh, y para cada propiedad que llegue, va a actualizar esa ruta del gemelo digital, este property path, ¿no? barra temperature, y le va a poner ese valor. Voy a terminar de lanzarlo. En este código, en el esquema había dos Azure Functions, es. aquí hemos hecho una sola donde actualiza de golpe las dos, adapta el dato y actualiza todo lo que queremos. O sea, no hay, que hacer, no hay que llenar de Azure Functions para trabajar con el gemelo. Si tenéis una sola API vuestra, es suficiente. Eso es. Si existe el parent ID, entonces actualizamos también el del padre. ¿no? Entonces, al final estamos gestionando ambos casos, el del padre y el del propio dispositivo. Eh, con esto ya estaría. Entonces, si venimos aquí a nuestro Explorer, podemos ver, creo que he dicho temperatura 1A, eh... Aquí ya vamos a ir al gemelo informativo. Eso es. Ya nos llegan datos de sensores y vemos las propiedades, cómo se define, pero ya empezamos a tener datos reales del sensor. Bueno, no se ve muy bien, pero pone que temperatura es 50, entonces aquí se puede ver que efectivamente en el sensor de temperatura 1A hay 50 y si vamos al, al aula, ¿no? tenemos también ese, esa temperatura actualizada. Claro, al hacer esto, Diréis, oye, pero ¿y si he tenido un...? Vale, podemos gestionarlo en la Function y decir, si llega un dato anómalo, lo ignoramos, pero ¿y si hace un rato era un dato correcto que estaba mal, ya no puedo verlo? Vale, pues aquí entra en juego también lo que es el eh, Azure Data Explorer Cluster. Tiene una integración directa con el gemelo digital que permite guardar el histórico de esos valores. Si venimos aquí, esto He es spoiler, pero no importa. Si venimos aquí y se guardan todo ese histórico de actualizaciones, con ¿vale? formato tabla, al final en tal fecha este ID se actualizó con el valor tal. ¿vale? Es una tabla de histórico tal cual de valores. Pero gracias a la potencia que tiene Azure muy fácilmente podemos integrar aquí un, un time chart que nos permita visualizar mucho mejor en qué momento hubo una variación, hubo un dato anómalo, etcétera. Entonces, con muy poquito podemos analizar, como con Insights, ¿no? poder ver aquí qué ha pasado. Hay otras herramientas, como Time Series, que te permite integrarlo también en tu propia herramienta mucho más, mucho, de una forma mucho más natural ¿no? que hacer queries de depuración, pero al menos con esto ya tenemos una información que podemos utilizar más adelante. Bueno, como veis, sigue siendo durita la información. O sea, estamos viendo muchos gráficos, hemos empezado con grafos, un JSON, que menos mal que es un JSON y no es un XML, que podrían haber querido. Eh, hemos visto a gráficas que hay que meterse al, a dentro del portal. Eh, entonces, lo que vamos a ver es un poco qué otras maneras se pueden utilizar para que sea más, más amigable para el usuario, sobre todo. ¿vale? Entonces, siguiendo un poco lo del dato de antes, veis aquí la telemetría, el Azure IoT Hub. Y ya había comentado que, bueno, que al final seguro que ya tenéis aplicaciones que está utilizando Azure IoT Hub sin el gemelo. Estáis cogiendo un montón de datos, los estáis tratando. Pues aquí es lo mismo. Podemos ya tener una aplicación, un servicio que esté cogiendo los datos y tenga sus propias herramientas de explotación de datos. Pero... Eh, de manera complementaria, podemos trasladar luego esa información a Azure Digital Twins y utilizar las herramientas que tiene Azure Digital Twins integradas dentro del ecosistema de Azure. ¿vale? Y luego, incluso, hacer otra vuelta hacia nuestra aplicación. Hemos visto la TD Explorer, pues bueno está Power BI y hay otros más. Que... bueno, Este, por ejemplo, el Azure Maps, era el que más estaba utilizando hasta el momento, que es un servicio que tiene Azure para mostrar mapas. Muchísimos ejemplos. Tiene un un showcase tremendo y en este caso, por ejemplo, es un, es, es un supply chain, una cadena de suministro de, de una fábrica con un montón de, de procesos eh, donde puedes ver las fábricas en el mapa. Entonces, igual te das cuenta de, mira, mi fábrica de Madrid, eh, algo está pasando. También sirve para mostrar animaciones, para que se entienda mejor cómo están yendo pues, una flota de camiones. O sea, eso estamos acostumbrados, pero igual si queremos mostrar un mapa interior del edificio eh, nos viene bien utilizar este tipo de, de servicios. Pero el que más nos ha gustado, que no lo conocíamos, pero lo hemos visto ahora para la charla, y como nosotros nos dedicamos a eso, que es al mundo de la innovación, la construcción, modelos 3D, etcétera, etcétera, que ha habido un, una charla antes sobre eso, nosotros lo teníamos que enseñar. Porque esto es nuevo, esto está en preview, no sé desde hace cuánto tiempo, pero lo conocíamos y mola mucho y es que te permite subir modelos en 3D, con un determinado formato eh, y con interfaz, de una manera muy fácil, añadir esa información eh, con indicadores, relaciones, que se pongan rojo una cosa cuando vaya mal, que se pongan verde cuando va bien, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, un mes lleva en preview. Vale. Eh, bueno, esto está accesible desde el propio Explorer. Eh, están las, las 3D Scenes, entonces eso te lleva aquí. ¿Qué puedes hacer aquí? Crear una escena nueva, que lo único que necesitas es un nombre y un modelo que ahora mismo tiene que ser o GLTF o GLB. Es el único, la única restricción ahora mismo, aunque como digo, está en preview y seguramente igual liberan nuevos tipos de formatos o lo que sea. Queda camino por recorrer. Eso es. Pero, pero bueno, os lo enseñamos por si queréis ya jugar, a hacer cositas, que os podéis bajar cosas de internet y... Por ejemplo, nosotros lo que hemos hecho ha sido, no hemos utilizado un modelo de verdad, de los nuestros, sino que hemos cogido una escuela. Eso es. Entonces, este modelo que veíamos aquí en el grafo, ¿no? que más o menos se ve bien o tal, pero que solo ya con dos elementos, con dos aulas, ya es bastante grande, hemos representado en un aula dos aulas. A ver, dale zoom, dale zoom, que se vea. Más, más, ahí, ahí estamos. Un aula normal y corriente, como podéis comprobar. ¿Vale? Entonces, ¿aquí que tenemos? Aparte del propio modelo, ¿no? si, si venimos aquí a, al Build, se ven un poco las, lo que son las tripas. Eh, tenemos el propio modelo, que sería la parte descriptiva sin más. ¿no? De, nuestra aula sería esto, no hay trampa ni cartón. Y la gracia es que podemos convertirlo en un modelo informativo vinculándole la información de ese gemelo digital que hemos visto antes. ¿Cómo hacemos eso? Simplemente Pinchando en los elementos, ¿no? Podríamos sí. pinchar por aquí y añadirle un nuevo elemento. ¿Qué es este nuevo elemento? Bueno, he elegido las, las agujas del reloj. Cualquiera de los eh, gemelos digitales que tenemos en ese grafo. Podemos vincularlo a temperatura 1B. Cualquiera de las instancias que hemos definido, eso es, podríamos eh, asociarlas a ese elemento si está si se puede seleccionar dentro del 3D. Eso es, porque hay algunos elementos que son más grandes, no? Entonces, depende ya del propio modelo, pero cualquier elemento de ese modelo que has subido se puede elegir. De ahí, que hacemos? Definir comportamientos. ¿Qué es un comportamiento? Eh, voy a crear uno nuevo para que veáis temperatura. Todo esto, nosotros antes lo que hacíamos es eh, un visor web y con javascript y html hacíamos estas cosas, entonces Azure lo que ha hecho ha sido crear una interfaz para facilitar al usuario que La no interfaz... se quiera completar a hacer esta, este tipo de información. Eso es, porque al final lo que está haciendo es alimentarse de ese gemelo para decir vale, que tenemos en, ese, eh, en, ese, en esa instancia, ¿no? en concreto en temp1b, que es el que le hemos elegido, tenemos esa propiedad temperature. Pues, sobre ese sobre el que vamos a hacer algo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Definir unos intervalos para que se coloree el elemento de un color. Yo creo que, que si enseñas el resultado se entiende mejor. Pues voy al final. El... Es muy sencillo, también ahora mismo tiene ciertas limitaciones, pero, pero la mayoría de la gente que utiliza gemelo digital, con estas... el representativo con estas funciones les sirve, de sobra. Eso es. Por ejemplo, temperatura 1B lo tenemos en azul porque hay una temperatura de 18 grados. Todo bien. ¿no? Temperatura 1A lo tenemos en rojo porque hay 50 grados. Entonces, definimos una serie de intervalos para decir coloreame o permíteme visualizar fácilmente en qué estado tengo mis elementos. Sería él, me está fallando aquí un, un brazo robótico o lo que sea. ¿Qué se puede, además? Eh, lo que decíamos, eh, tenemos un sensor de temperatura que tiene la temperatura, un sensor de humedad que tiene la humedad, pero en la habitación, en el aula, tenemos el conjunto de todo. Seguramente tenemos una serie de reglas de negocio que son más complicadas que decir esto es mayor que tal, tendré que juntar la información de varios elementos. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, también lo podemos hacer a través de estas reglas, aunque eh, Alex va a decir que realmente si somos estrictos, esa tendría que ser una propiedad que tendría que estar en nuestro gemelo digital que represente correctamente la entidad de negocio que, que vamos a utilizar. Sí, está bien, está bien que no, no me hagas echarte la bronca. Vale, eh, entonces voy a enseñaros eso. Tenemos aquí el Classroom, tenemos el Behavior, Comfort, vale, hemos llamado a la propiedad Comfort. ¿Qué es Comfort? Un... No es un single property, porque no es solo en función de una, sino que es un cálculo, lo que sería un, un valor calculado en función del resto de propiedades. ¿no? Entonces, en vez de referenciar únicamente a una propiedad de ese gemelo, referenciamos a todas: al CO2, a la temperatura, al tal. Bueno, es, cuanto más alto sea cada una, pues menos confort, ¿no? básicamente. El cálculo es lo de menos, porque ha sido totalmente a ojo, pero es para que veamos la potencia que puede tener esto para representar muy rápidamente. Eh, discard como si en el aula 1 de repente tenemos una temperatura de 50... en el 1A, perdón, tenemos 50 grados, el confort va a bajar, lógicamente. Si de repente cogemos y con la función que hemos visto antes actualizamos esto a 18... Básicamente es dar contexto a la información, que es lo que nos interesa. Pues Estará muy bien que sea 27 grados, pero, pero igual no es lo mismo 27 grados en un país que en otro. Entonces es aplicar las reglas de negocio con los datos de, del mundo físico. ¿vale? Ahora, en cuanto llegue el evento, que con la red aquí tarda un poquito, que luego también pues, hay diferentes widgets, que pues un dato concreto, un, una aguja, un live, podemos poner una URL que podría ser una webcam que fuese pasando, entonces lo tenemos fácil. ¿Quieres ver el...? Es que aquí la luz está apagada en la clase. Entonces no, no se ve nada. Vale. Eh, ahí había un gato oculto todo el tiempo, que tenía un enlace, ¿verdad? Que podría ser una cámara para ver el gato. Que en sí. cualquier sensor podrías ver el estado real de esa fábrica, O ¿no? de, ese, de ese entorno. Eh, aquí creo que ya ha llegado. Sí, sí. si queréis hacer más fotos a los gatos, tenemos más. Esta, la clase está llena de gatos. O sea que... Bueno, aquí se ha actualizado el, la temperatura. No ha sido por eso que se haya apagado, ¿vale? No ha sido que lo he cambiado yo a mano, sino que realmente se ha hecho. Os lo enseño para que lo veáis. Recordaros que esto lo que está haciendo por detrás es llamar al... Se está generando un dato del IoT, eso está haciendo que se desencadene el evento de Bengrid, está haciendo que se llame a esa function que está actualizando el gemelo y el padre, el gemelo del sensor y de la habitación. ¿Vale? Se ha ejecutado. Esto pues hasta ahora te tenías que buscar la vida. Tenías que buscar un sí. visor que representase los modelos. Eh, y ahora, pues bueno, Azure intenta un poco simplificarlo. Ya os digo que queda bastante recorrido con, con otras soluciones que, que se, se dedican expresamente para esto, pero que, que bueno, lo podéis utilizar bajándos cualquier chorra de internet. ¿Alguna cosa más? ¿Les quiero enseñar? A ver, esto en, en realidad pues es un modelo muy simple. Hay páginas de, de demo de Microsoft o en la propia herramienta que tenéis ejemplos más complejos. ¿vale? Desde fábricas, desde brazos robóticos a, a otras cosas. Necesitaréis el modelo. ¿vale? Eh, o bien con lo que hemos aprendido en una charla hoy, o bien cogiendo un programa y modelándolo. Al final, la conclusión es que, que queda queda bastante camino que recorrer, queda bastante diversión, bastante trabajo, pero divertido, que por lo menos hay cosas en 3D. Y que el gemelo digital es un sistema dentro de sistemas, a que tenemos que tener en cuenta cosas de IoT, de gobernanza del dato, de sensores, que también tiene su miga, y... Y si tenemos en cuenta eso y vamos poco a poco haciéndolo, yo creo que pues dentro de unos años sí que acabaremos teniendo todo gemelizado y ahí ya sí que sacaremos partido de verdad a, a esto. Y hasta aquí es, es la, la ponencia. No sé si, si tenéis alguna duda. Sí, él tiene una... Bueno, si quieres dila, yo la repito. ¿eh? Hola. Hola, aquí. Eh, ¿Veis estos sistemas eh, reemplazando los antiguos escadas en las fábricas? Eh... No reemplazan. El, en la parte de esa... Eh, lo de la escada es importantísimo. O sea, en el camino del dato, cuando nosotros vamos a, a hablar con clientes para hablar sobre gemelizar su proceso. Siempre lo primero que hacemos es cómo tiene los datos, cómo, cuánto, qué, tienes, qué herramientas tienes. Suele haber, haber escadas, suele haber muchas cosas. En nuestro caso, por ejemplo, utilizamos herramientas que, que actúan de hub y te traducen todos los diferentes eh, protocolos y te lo suben, pero es que el escada es el escada y además que es que en las fábricas pues tienes tus, tus, tus, tus máquinas grandes comprobadas que te dan X datos, ¿vale? Y ese es el origen de todo, no es el escala, ese es el origen, y sin dato, esto es como la inteligencia artificial, si no tienes dato, ¿qué vas a hacer? Pues esto es lo mismo, solo que además tienes otra dificultad más que es, si no tienes la descripción, el modelo de comportamiento, ¿qué vas a hacer? Algoritmos, IFS. ¿Sí? Bueno, gracias, lo primero, por la ponencia. Muy interesante. Eh, una pregunta. Eh, os he entendido que, por lo menos en el modelo que habéis presentado, la fuente de información de toda la sensorización está, eh, de alguna manera, alimentada a través de IoT Hub. ¿Existe la posibilidad de eh, no utilizar IoT Hub y hacer llamadas directamente desde APIs porque sí. estés haciendo... Yo que sé, estés eh, simulando la sensorización a través de un sistema de simulación discreta o algo parecido, que no tengas que pasar por todo esto y que el componente de tiempo real no sea tan importante? Sí, realmente igual que hacemos, o sea, igual que hemos enseñado ahora el ejemplo, digamos que eh, la idea es que vaya a través de IoT Hub porque se supone que tienes esos elementos, pero realmente lo que estábamos haciendo era llamar a una API para actualizar eso. Entonces esa misma actualización se puede hacer en cualquiera de los sistemas sin necesidad de ir a través de IoT Claro, o sea, si tú utilizas siempre Azure Functions y en vez de programarlas, o, o sea, en código programas la mensajería de eventos, lo que hace es, eh, desde el portal, eh, asociar Functions, pues ahí es que ya has hecho ya ese camino. Pero es que luego realmente pues es una API que tú consumes cuando, cuando a ti te interese y la, la, la gastas o la utilizas cuando tú quieras, porque ahora a veces... Pues es que es todo un mundo, es igual que, es, es igual que el IoT. Habrá veces que querrás batch, procesos de batch, y habrá veces que querrás muy rápido, ¿vale? Entonces, te lo gestiones. lo adecuado es que no pase por la, directamente azul Azure Digital Twin, sino que tú lo gestiones y, y luego ya lo mandes. Pero es que puede ser desde Stores, desde otros proveedores, desde tu propia API, desde servicios, lo que sea. Uh -huh. Vale, gracias. Una segunda pregunta. Eh, la representación 3D que habéis enseñado, uh -huh. más o menos he visto que estaba basada en un modelo que, bueno, se han renderizado las, las. pues lo que son las geometrías tal y cual. ¿Existiría la posibilidad, teniendo en cuenta que es muy preliminar el, el servicio que estáis presentando, el hecho de que aparezcan nuevas geometrías, nuevos elementos, nuevos pupitres dentro de la, vale. del aula, dependiendo de las características, y no sencillamente cambiar el color o la posición de un elemento? No se puede. Y no creo que se pueda, de momento, porque las herramientas actuales, o sea, las, las específicas del sector con las que nosotros trabajamos, casi ni la tienen y tenemos que desarrollarlas nosotros. Tú cargas el... Normalmente eh, bueno hay un montón de formatos. Este solo, solo admite dos, que es un formato... El -GTLF, GLB y GLTF. Que, es como final. Entonces, tú utilizas la, los programas de modelado y haces lo que quieras con ellos. ¿vale? Y eso es un recurso estático. A veces puedes poner capas superpuestas y jugar con ellos a ocultar o desocultar, pero eso esta herramienta no te lo permite. Te lo permite otras como mediante JavaScript o APIs, pues igual haces un clic y te oculta una parte del motor, o te oculta todas menos una. Esta solo ahora mismo coge los elementos que pueda... Que que tengan una malla seleccionable por sí sola y entonces... O sea, se entiende, ¿no? Que puedas elegir los objetos, que no es tan fácil, que muchos elementos solo es un cuadrado y según si cambiar de formato a otro eh, se te pierde la geometría, texturas y demás. O sea, hemos cogido este ejemplo por rapidez y por hacer un poquillo el tonto. Pero cuando quieres utilizar de verdad el gemelo digital con una representación visual, tínetela. Tínetela porque lleva mucho trabajo de muchos profesionales. De acuerdo. Muchísimas gracias. ¿Más preguntas? No. Bueno. Pues nada. Muchas Gracias.